Desechos por doquier, aguas negras, hedor y descuido es lo que prime en el canal de las Guaranas, tal y como se observa en las imágenes. Esta realidad afecta a quienes residen en la zona. Moradores de allí solicitan a las autoridades una rápida intervención. No, porque aquí el camión de la basura principalmente no pasa por aquí, Pues la puerta de por aquí, por la no Entonces, todo el mundo no se tiene y la basura por el canal. Eso no son culmas de los, de los sobrevivientes de aquí de, de Canal. Si no, quien tiene la culpa es el síndico que no pone eh, leyes para que no voten la postura en el Canal. Entonces son las la autoridades principales que tienen que hacer eso. Los baños te descargan. No, no, aquí no es ético. Aquí hay estéticos de es ético que aquí hay es Canal. Eso. De antes se bañaba uno ahí y ahora no, ni ni puede uno bañar los animales que los de menos porque maneja su ciencia todo eso hola, sanitario hola. todos los baños para allá que va para ganar. los baños de la zona de la zona de cargan de las la ahí guaran, para acá todos los baños para allá para ganar hay muchas enfermedades hay dengue y eh, ahí tirando esa basura hay perros muertos que no tienen guantes de bajo aquí hay niños que se enferman respecto a esa basura que tiran en el canal ¿Quién tira la basura? No? Esos son los que la buena vez que compran de desayunos para allá arriba vienen, porque el camión siempre viene de basura. En Cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.